Soy Francisco Corte Reyes, soy el director técnico y el propietario de la Lleguada Hermanos Marchena en donde nos encontramos. Eh, ...la finca está ubicada entre tres términos municipales... ...Vilche, La Carolina y Linares... Eh, ...tenemos un sistema de crianza completamente en libertad... ...como hemos podido comprobar... ...y bueno, ahora mismo... ...vamos con el, la labor de pelar y desparasitar... ...los potros del año pasado".